Bien, Gracias Amado y a todo el, el equipo eh, En nuestro tema del día de hoy, hoy es viernes Y como todo el mundo sabe Venimos eh, de manera informal El, el cuerpo lo sabe sí. El cuerpo lo sabe Y entonces nos quitamos las formalidades Y venimos con un tema eh, diferente Para despejar un poquito la mente Y entrar en un ambiente eh, diferente Saludar antes de, antes que todo, saludar a nuestra amiga, eh, la licenciada Wendy Cadena, que nos está viendo verdad, desde su casita. Ella, desearle pronta recuperación a nuestra amiga Wendy, que se mejore pronto. Es una fiel televidente de este eh, programa, así como de otros espacios. Para el sector feminista, en el día de hoy es un día histórico. Eh, atención a las mujeres, porque la NASA, señores, van a iniciar eh, o se va a, a llevar a cabo en el día de hoy la primera caminata exclusiva de mujeres. ¿Cómo? En sí, en la en el espacio. Normalmente, esto la salir de las naves hacia el espacio era una, una actividad exclusiva de los hombres. Eh, desde que el hombre comenzó, ¿verdad? En 1954. Uh -huh. eh, entonces, en el día de hoy, dos mujeres saldrán de la nave y harán una caminata exclusiva en el espacio. O sea, no se permiten en esa caminata, si se quiere pues decirle caminata, ¿verdad? Eh, sí. no, se va, no se van a permitir hombres, lo que de cierta forma es... Un, Eso es propio, es un ahí, ahí mismo cae la discriminación también. Histórico, sí, no debería no, ser. Sí. Discriminación Ellas positiva. son... Eh, Positiva. Sí, sí, ellas son sí. Cristina Koch y Jessica sí. Mayer. Son ambas de Estados Unidos... Y saldrán en el día de hoy Pero son a reemplazar un cargador de batería descompuesto. El Jean, ¿Ah? Ellos son cosmonautas, ellas son cosmonautas, son, a, son astronautas. Sí, sí, claro. Okay. Eh, o sea, que no son improvisados. Pero que no. anteriormente eh, siempre eran los hombres que salían a hacer las reparaciones. Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces en el día de hoy se van a salir eh, ellas dos de manera exclusiva. No se le va a permitir a los hombres salir. Y esto constituye un hito en la historia eh, de la astronáutica si se quiere. Así es. Eh, a los nivel espacial, sí, de, de, de esos viajes Así que felicidades para estas mujeres, Cristina Koch y Jessica Mayer, que van a salir hoy de manera exclusiva y la gente lo va a poder disfrutar en vivo. Esto creo que ya, está, ya están ahí en vivo. Sí, ya podemos ver esas imágenes en vivo. Señores, a dónde ha llegado la tecnología. Estamos viendo imágenes directamente desde el espacio. Estas eh, chicas que están eh, haciendo un trabajo cambiando un cargador de batería que está averiado de manera exclusiva. Así que la mujer imponiéndose, no solamente en el mundo, sino si a, a, a través del spa. A nivel universal. Eh, Qué bueno. Mira, eh, creo que, que es muy bueno. Willy o sea, eh, Es importante el papel o el rol que ha venido asumiendo la mujer en el mundo. Y, y ahí amado como educador. Eh, Podría apoyar esta teoría en el sentido de que vemos que la preparación académica, intelectual de las mujeres está en un margen eh, lejísimo del de los hombres. Entonces yo creo que eh, a Así mediano, es. largo plazo, no muy largo, eh, esto va a, a incidentar mis, de manera, no sé si positiva o negativa, pero la mujer grupos, va a robar al hombre. Mi grupo de estudiantes en la universidad son regularmente de 18 a 35 sí. estudiantes. Oscila por ahí, uh -huh, uh -huh. a veces más, a veces menos. Pero bueno, la cuestión es que yo hago un escarceo cada vez que comienzo un, una clase porque eh, me doy cuenta que de, suponte tu tú, 20, un, un curso de 20 estudiantes, hay 15 mujeres. Eso va a impactar mucho en el tiempo, eso va a impactar. Tú sabes que, es? que también he notado que de un curso de 20 hay 18 personas que usan jeans. Sí. O sea, el jean se ha convertido en una sí. ropa eh, totalmente eh, eh, usada por el mundo entero Y Así eso es. que nos ya y dejando, eh, para no continuar quitándole el espacio a, a el tiempo ayer ya Hay que decir que en las naciones desarrolladas, no solo el tema del jean, sino de la comodidad claro. De viajar, de usted andar, por ejemplo, cuando tú sales fuera Tú ves que la gente anda en sus tenis, anda en sus pantalones, ¿cómo se llama eso que usa el chamo? Okay. esos pantalones de tela que aquí, eh, que aquí se usan para ir al gym prácticamente. Sí, sí, sí. eso es un pantalón Entonces, deportivo. eso yo entiendo que eso es eh, una manera de cambiar, en el caso de nosotros sí. los dominicanos, de que hay que vivir más ligero. En los claro. cierro con esto, Gergian, tú ves hasta en los aviones que antes el dominicano iba enchaquetado, iba con unos sí. tacos, una cosa, no, ya en no, telos, y eso. Y más nosotros los que vivimos en un clima tropical, en un clima tropical que nos permite... Estar sí. con cualquier tipo de ropa ligera y, y de hecho nos beneficia. Cambiando de tema y felicitando a estas mujeres que en el día de hoy van a hacer un trabajo exclusivo de mujeres eh, en el espacio. Esto es discriminación, pero bien, ya eso es otro tema. San Francisco de Macorís hace un rato se discutía lo de si es tierra de cacao, de cómo llamarle... Eh, a propósito de que en este mes se celebra el Día Mundial del Cacao, que interesante. Yo creo que nosotros pudiéramos sacarle a, a esto del cacao mayor provecho. Pese a que se ha dicho de que aquí en la República Dominicana se, se, se produce el mejor chocolate del mundo... Bien, sabemos que no no, somos... no, no, no. Chocolate no. Lo que se produce es la materia prima para el mejor sí. chocolate. Eh, casi, sí. Bien. Eh, se ha hablado de que aquí se produce el mejor cacao del mundo. Sin Exacto. embargo, cuando uno hace las investigaciones, eh, ve que entre los primeros países en calidad de chocolate está, por ejemplo, el caso de Dinamarca, Suiza. de Suiza, de Italia, o sea, Reino Francia Unido. Francia, Ajá, Francia Bélgica, no tendría, México. No tendría esto que ver... Eh, eh. Porque en, en la producción final del chocolate no necesariamente tenga que ver si el cacao que es una nuestro es una calidad superior. Ya en la producción esto puede variar sí. y no quiere decir que de nosotros no sea el mejor. Hay que ver qué es lo que de qué es que nosotros somos los número uno. Y sería bueno que eso quede eh, aclarado porque cuando tú haces investigaciones te das cuenta que eh, otros, eh, los mejores chocolates... Sí. Eh, a nivel mundial, son no, por ejemplo, eh, ya como he dicho, la marca Suiza, Italia, Francia. En Reino, Francia Reino, hay México. una una marca, eh, no recuerdo ahora cu cuál es el nombre, pero sí he visto el, el envase. Hay una marca que por la parte de atrás tiene una foto de la finca de los ancones sí, sí, del... de, de Don Héctor Rissé. Y ellos dicen, este este este chocolate está hecho con el mejor cacao que se produce en la finca de Los Ancones, en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Sí, eso, eso de alguna manera nos coloca en no, el claro, mapa. claro, naturalmente. Y eso es estamos hablando de París, estamos eso, hablando de un chocolate gourmet. Claro. Y ese chocolate gourmet tiene, tiene esa, ese mensaje. Por y eso parte. es muy importante. El cacao <coughs> históricamente ha sido considerado como el alimento de los dioses. Eh, y esto era porque lo, tanto los mayas como los aztecas establecían que este eh, producto era un alimento divino era un producto divino y de ahí sí. que, que se viniera eh, con esa idea de que es el alimento de los dioses y ciertamente lo es por eh, todos los beneficios que el cacao eh, eh, ¿verdad? tiene especialmente para lo que tiene que ver con la alimentación recuerden aquellos de los de los eh, flavonoides eh, que ayudan a, a, tanto a, a la circulación de los que como todo. Flavonoides, flavonoides, que son, eh, si se quiere, eh, sustancias que, que están intrínsecos en, en, en ese en producto cacao. y en el cacao. que son beneficiosos, altamente beneficiosos para la salud humana. Eh, aquí hay dicho, aquí hay una hay una empresa que está fabricando, uh -huh. eh, de un amigo, de este muchacho Valdés, el ingeniero Valdés, está fabricando cacao, incluso la, la semilla del cacao natural, revestida de diferentes sabores. Un producto bastante interesante. sí. Con relación a, a esto del, de, del cacao, sería importante que San Francisco de Macorís y de hecho la República Dominicana pueda utilizarlo como, como una herramienta eh, para atraer turistas. Ya nosotros hemos planteado aquí en, en ocasiones anteriores que San Francisco debe tener su propia ruta turística. porque la tiene, porque nosotros, la ruta del sí, cacao. Pero, pero eso lo hace la empresa como tal. Nosotros sí. como pueblo, por ejemplo, las instituciones, tanto el ayuntamiento como la gobernación, deberían tener un proyecto que incluya, además de eso, que la gente pueda ir, por ejemplo, a, a, a la Loma Espuela que pueda visitar las diferentes Mira, empresas, las industrias que tenemos. Es conectarlo y hacer con la comunidad, porque hasta ahora la compañía rice ha hecho su proyecto y, y lo ha trabajado como empresa privada. Sí, claro. pero el, hay que conectarlo el del cacao, con la comunidad. que debería haber esa conexión, con, la, además de la comunidad, con las instituciones. Cuestión de que cuando aquí una gente venga, se pueda llevar ese regalo de que Yo no sé sí. si ustedes han vengan ido, a San Francisco. Si ustedes han hecho la ruta, no sé si la han hecho. Sí, sí, sí. Yo la hice y me pareció interesante llegar al lugar porque eh, me, usted ve los, los, los grupos de turistas, eh, escuchando cómo se siembra, cómo sí. se cosecha, cómo se produce, etcétera. Claro. En el caso mío, yo, yo crecí eh, en la producción de cacao y sé cómo se maneja este proceso. Debes de hacer honor al nombre. Si somos sí. la tierra del cacao, debes de trabajar para que la gente se sienta identificada mira, con, con, con, este, con esta visión de que San Francisco de Macorís o la región es cacao. Es que hemos y tenido no muy ha pasado. Poca no hemos tenido nunca una alcaldía. Un, Pero tenemos Consejo un cívico, de Desarrollo tenemos consejo de él, Pero no tienen de visión. Entonces, ¿Tú sabes qué? por qué? Cuando tú ves, por ejemplo, que hemos permitido que edificaciones como la del cine Carmelita sí. se pierdan, se destruyan, cuando hemos, hemos cometido el error de permitir que se tumbe la casa que era de Rubirosa, donde sí. nació Rubirosa, sí. independientemente de que fuera un gigoló, un trubillita, es tu, es tu lo que sea, pero si nosotros tuviéramos un museo donde vivía Rubirosa, yo estoy seguro que la mayoría de turistas que llegan a este país se interesarían por venir a San Francisco a ver dónde nació el primer hombre que nos puso a nosotros en el mapa del y mundo. Y la pregunta que le voy rubirosa, a hacer: por bien o por mal. Nos preguntamos qué tenemos en San Francisco de Macorís que la gente pueda decir: voy a San Francisco de Macorís a visitar el monumento, voy a San Francisco, voy a Moca a comer mofongo. Voy sí, a la capital, sí. a, a, no tenemos broma, a la zona sí. colonial. Ni y y es, ningún pero, precisamente a eso es que yo me refiero, que nosotros tenemos que crear ese ambiente, nosotros sí. tenemos que crear esa, esa ruta eh, turística y como nosotros no tenemos playa, tenemos que hacerlo a nivel de gastronomía y a nivel de ecología, porque, por ejemplo, nosotros tenemos ahí la Reserva Científica de Espuela, pero además nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un corredor que es de las amapolas. Que en ah, una sí. época del año sí. se pone bellísimo. En febrero, febrero, marzo. En febrero, marzo, tú puedes utilizar en eso. Y marzo. Pero además. Pero mira, hay otra cosa, está, Ye -Yang. Que la voy a presentar, voy a, a grabarla un día de esto para, eh, para presentársela al público. Lo que es la cueva, como se dice, la cueva del diablo, que es una cueva donde se dice que, que habitaban indígenas. y Es una cueva Pero interesantísima. Mira, antes de, de que tú concluyas, déjame decirte: parte. aquí en Macorís nosotros tenemos un escultor, un escultor. Eh, eh, hace esculturas de hierro pero sí, reciclaje sí, eh, se trata de Yeyo se trata sí, de, de brillante incluso fue premio nacional de Viena Delio si José sí, García mi hermano Yeyo Yeyo sí. yello el gordo como le decíamos de muchachos no, nos creamos brillante. juntos yello. Ese, ese muchacho coge cigüeñales viejos, engranajes viejos y hace una escultura. Claro, hace Mira, animales. vamos a hacer una cosa. Vamos a, vamos a ver, yo, vamos a traerlo al programa con un video de las cosas que él hace para que la gente lo vea. Claro. Óyeme, ir a su casa ahí a Guisa, que está ahí a pocos kilómetros de aquí, es maravillarse con las ideas que tiene Yeyo el Gordo. Increíblemente un, un artista de y te voy a decir una cosa, ha ganado bienales en sí, este sí, país. Sí, sí, sí, claro. Ha ganado bienales Así Bueno, yo creo... que Ganó, ganó eh, eh, el premio eh, de bienales. O sea, vamos a traer a Yeyo un día eh, al programa, mira, un viernes, para que nos relate. Diferente a lo que... Ponía eh, Sócrates cuando hablábamos del tema de los símbolos patrios. La identidad patriótica es muy importante en los países y, a, y para sus ciudadanos, por supuesto. Este tema que Yerjan ha traído de la identidad propia local, o sea, nosotros las necesitamos, eso es lo que nos da fortaleza como claro. pueblo, como eh, tú sentirte identificado a donde perteneces, si no sabes o no te interesa o no te importa de, de, de, de lo que se ha formado a, a través de los tiempos, en tu nación, en tu comunidad, o sea, no tienes sentido o empatía de lo que eh, se formó y de lo que es hoy o de lo que somos a través de los años. Sí. No podemos dejar de lado nada de claro. esto, estos aportes que Yerjan hace y lo que por hablamos. Por ejemplo, aquí tenemos a, antes, antes de terminar el WhatsApp si no aquí tenemos, por el ejemplo, tiempo. algo que la gente lo identifica. Eh, en San Francisco de Macorís es la ¿cómo se llama? La, la crema de Melanio por ejemplo. ¿La crema? La crema de Melanio que es... Sí. El, Tú no conoces ya, la crema de Melania? Es que no, pero yo no, no sé es. de qué tú me estás hablando. Explícame qué es la crema de sea, Él no sabe lo que es la crema de melanio. No, no, pero o sea, yo, explícame qué sé. es la crema de melanio. No, pero no, no, no, no. Para la no, no. No. no. La crema de melanio es como una especie como de leche, ¿verdad? Como un batido ah, no, de, pero de leche. Un batido con maicena. No, no, espérate, espérate. Y eso es emblemático espérate, de la mujer. Espérate, déjame de decirte una cosa. Muchachos, enfócamelo, muchachos. ¿Cómo va a ser? ¿Ustedes saben lo que es la crema de Enfócame los muchachos. Vamos abajo, ¿eh? Enfócame el equipo ahí, muchachos. Pero déjame hablar. Quiere que te diga, quieres que te dé un dato importante que tú no lo sabía, eso lo inventó mi papá ¿Verdad? Sí, mi papá Oye, bueno, tenía... la... en la calle Salomé Ureña, aquí en San Francisco comenzó la crema, eso lo hacía mi mamá Oíste ¿O tú estar preso y, y, ¿no? y luego Y luego <risa> Luego cuando vendieron ese negocio se Le echaron chocolate Los que vinieron Le echaron a la crema de chocolate Y comenzaron a variar el fórmula ¡sí de que, va, que debería ser parte Del de de atractivo de Vamos Yerian A leerlo aquí de la reforma ¿no? Ay, ¿qué le, qué le, qué? Ay sal eh, Salud Verdad El niñito está como interno Que mejor que se mejore Said. Said estaba malito Que Dios te ayude A recuperarte Said Continuamos Al monte Dice Vamos a ver Abrir Buenos días para ustedes. ¿Hasta cuándo el sector de Ugamba va a tener que seguir escuchando tantas mentiras de las autoridades? Gobernador, el gobernador le ha mentido en innumerables ocasiones a esta comunidad. No habrá Navidad tranquila en este pueblo. Queremos un puente de calidad. En las primarias gastaron millones y millones. Continuamos. Eh, desde el exterior nos escriben 0621. Dice, quiero que alguien me diga por qué salió de la República. Dominicana, la embajada tailandesa y se fue a Canadá y eso no salió en, un medio, en ningún medio de comunicación ese es el amigo de Tailandia que nos escribe vamos a investigar esa pregunta que él nos hace Daisy, a veces del... son los mismos países que retiran sus representaciones vamos a por a razones ver. económicas a ver. de mañana